El pasado lunes 28 de junio de 2021, el gobierno español, mediante el Pacto de Toledo, acuerda una nueva reforma. Sabiendo que no contaría con su aprobación, lo hace sin consultar con el amplio movimiento pensionista ni los sindicatos alternativos. Las nuevas medidas son las siguientes. Fomentar la prolongación de la vida laboral más allá de los 67 años y castigar la prejubilación pese al grave problema de paro juvenil que arrastra el país. Reducir a las empresas el 75% de las cuotas a la Seguridad Social por los trabajadores de más de 62 años. Promocionar los planes privados de pensiones dentro de los convenios que solo podrán permitirse una minoría de trabajadores. Sustituir el factor de sostenibilidad por el igualmente incomprensible factor de equidad intergeneracional. ¡Las pensiones a los presupuestos! ¡Ni Desde Cobas afirmamos que esta reforma es la antesala de la privatización del sistema público de pensiones y la entrega al capital financiero del sistema de reparto y solidaridad de la clase trabajadora. Nos hacemos eco de las reivindicaciones del movimiento pensionista y hacemos un llamamiento a afiliadas, trabajadoras y pensionistas a participar activamente en la lucha por la defensa de un auténtico sistema de pensiones digno y solidario. Por ello, organizaciones sindicales como Cobas y el resto de sindicatos combativos junto a la Marea Pensionista, COESPE y todos los grupos de jubilados activos recordamos que la mejor forma de garantizar las pensiones es un sistema público con criterios de reparto y solidaridad y la garantía de financiación del Estado. La lucha por pensiones públicas y dignas continúa semana tras semana en numerosas localidades Cobas seguirá impulsando los debates en la calle y las asambleas, dentro y fuera de las empresas, para conquistar el conjunto de reivindicaciones consensuadas en todo el movimiento.